porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Juan nos presenta a Jesús, que se había retirado a Galilea porque los judíos querían matarlo, y la recorría enseñando a la gente. Se acercaba la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, una de las tres fiestas judías más importantes en la que se daba gracias a dios por los frutos cosechados durante el año y se rememoraba cómo el señor cuidó del pueblo de israel durante los 40 años de peregrinación por el desierto la familia de jesús sube a jerusalén a la fiesta pero él en principio no lo hace como humano teme por las amenazas recibidas pero es más fuerte su compromiso con la obra salvífica de dios y sube a la ciudad de david aunque de forma más disimulada pero aún así ascendió al templo y se puso a enseñar a la gente esto tuvo como reacción que algunos parecían creer en él mientras otros cuestionaban sus obras especulando que sabían quién era y de dónde procedía mientras que el mesías cuando viniera Nadie sabría de dónde venía. Jesús ante las insidias, alzando la voz, proclama. A mí me conocéis y sabéis de dónde vengo. Pero no vengo por mi cuenta. El verdadero es el que me envía. Juan deja claro el contraste. Creían conocer la procedencia de Jesús, pero no tenían ni idea de quién era realmente, ni de por quién era enviado por eso él afirma yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado esto era una blasfemia para los judíos e intentaron prenderlo pero se les escabulló pues no había llegado su hora esta dificultad para entender realmente quién es Jesús de Nazaret se ha mantenido y gracias a la reflexión teológica durante muchos años, se ha ido elaborando una cristología, que intenta comprender de forma fiel, la figura del Hijo del Hombre, y que ha ido evolucionando con el paso de los años, y las investigaciones a las que se han entregado grandes teólogos de todos los tiempos. Acto de consagración al corazón inmaculado de María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 I'm ¡Gracias!